se me escucha? Micro, es micro, tengo micro, guay, vale, guay. Vale. Uf, y aún me sigue entrando, gente. ¿eh? Seguro que venís a ver esta charla, ¿no? <risa> a ver, que... Veo esto demasiado lleno. No sé si es que ha ayudado que otra charla se cayó y tal, y lo cambiaron de hora, pero veo mucha gente. No sé si, si habéis leído de qué va a ir, habéis visto el prólogo. Bueno, eh, la verdad, gracias gracias por estar aquí, en mi charla. Y, bueno, ¿va bien? Sí, vale. Es un honor también estar aquí, compartir cartel con, con grandes ponentes, que la verdad que algunos los conozco, son muy cracks, y, y bueno... Eh, también... Eh, siguiente slide. ¿Pasa, no pasa? Ay, no, eso soy yo, pero eso lo cuento. Un fuerte aplauso, sobre todo, para los patrocinadores. Eh, sponsors, colaboradores eh, y Plane porque cada año, bueno, oye, que organicen esta charla y que nos hayan escuchado a las comunidades que nos queríamos un poco también estar aquí incluidos y esperemos que año a año pues que pueda, pues pueda crecer más y más eh, comunidades. Por la parte que me toca, vengo representando a Santar Dev, que es una pequeña comunidad que tenemos allí en Galicia, en Santiago y bueno, solo por indicar Santar es comer y Dev de developers, o sea, mire. Ya sabéis que no lo pasamos mal, ¿vale? Yo soy David Gonzalo, eh, trabajo como software engineer en SCRM Lidl. Eh, desde mis inicios estuve o siempre me he ligado mucho a la, a la parte de tecnologías con Microsoft, más en los últimos años de Azure. Y el mini Yoda es porque es un aprendiz, no maestro de nada, eterniz, todo, o sea, aprendiz toda, toda la vida. Me podéis encontrar con un título como Dagope y, y en los bares también y en Santardev en Galicia eh, también podéis contar y algún Sarao que otro tengo montado. Eh, hoy venimos a hablar de esto que hemos llamado Most Important Software Problems. Esto no lo busquéis, que no, es de nuestra cosecha. Y, y digo un poco de nuestra cosecha porque esta charla no la tenía que dar solo. Eh, se ha caído el otro amigo y compañero en el que... Está jodido de una pierna, así que <ríe> su recuperación cuando lo vea. Y, y bueno, pero tiene. A, la verdad, le agradezco muchas aportaciones que ha hecho, porque la cuestión era darlas juntos. Y entre los dos, hay una aclaración. Si visteis el resumen de la charla, pone 40 años en los que hemos encontrado problemas con proyectos de de.NET. Eh, yo pongo unos 20, yo no tengo ni 40 años, estoy yo cumplidos, ya llegaré. Pero él pone otros 20, entonces hemos eh, hilado historias. Ha costado un poco. Eh, bueno, ya veréis que al final. Eh, es un poco contar miserias, ¿vale? <risa> y, sí... <risa> un poco te estoy segura porque nos están grabando, pero si de aquí es algo que os sintáis identificado como alguna de ellas, algo hemos hecho bien. Es un top ten, en el que hemos buscado cómo los calificábamos, porque hay que ponerlo del 1 al 10, es todo subjetivo, es nuestra experiencia, a lo mejor vosotros podéis ser totalmente diferente. Pero bueno, hemos puesto la frecuencia que no la hemos encontrado, este tipo de problemas y el impacto que ha generado bien en el proyecto, bien en el equipo. Vale, eh, Podríamos haber puesto más, pero yo creo bueno, que con esto teníamos para pa suficiente. Entonces, bueno, tengo aquí mis chuletas porque, porque es inevitable, es inevitable que si no, no cuente todo, historias y bueno, intentaremos, darle, intentaremos acertar. Mm, vale, vamos a empezar con el... no se sé, voy bien de tiempo, yo creo que sí. Si no pasa nada, si nos vemos todas, iremos dando caña y... Lo que sí me gustaría que esto no fuese una chapa mía. Tenemos 40 minutos de, de, de ponencia y 10 minutos de preguntas. Los 10 minutos los metemos dentro. Y si alguien se quiere atrever a contar sus miserias o sus situaciones conforme a los problemas que vamos contando, sería genial, ¿vale? Porque así interactuamos entre todos y esto no es un monólogo mío y, y tal. Interrumpirme cuando queráis. En, de verdad, mmm, ante la mano, damos un micro o lo que sea o yo lo repito en voz alta. Y lo, me gustaría que fuese dinámica. Así que, bueno, empezamos con la primera, venga. ¿Pasa, no pasa? ¿Pasa? Esta, El 10, Archivo, nuevo proyecto. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Es esa sensación cuando tú directamente haces un... Como pasó un poco con esta charla, ¿por dónde empiezo? Abres el Visual Studio y dices... Mmm" en blanco todo o en Word y lo tienes todo en blanco, tienes que escribir. Aquí nos identificamos dos maneras o dos situaciones que se pueden producir. Una, el del síndrome del folio en blanco y otra de fugillas. ¿Qué es el fugillas? El fugillas es la persona impaciente que... que, que... Se explica mejor con un ejemplo. Esto que te coge un compañero por el pasillo, o manager comercial, un, o un compañero de, de, de, de tú, de, dice, oye, es que en el departamento comercial, eh, cada vez que llega una factura queremos enviarle un email y, y dándole las gracias. Es algo muy fácil, muy sencillo vete dándole una pensada. Y tú te coges y vas a ir a tu puesto. Lo primero que haces es archivo Visual Studio, un nuevo proyecto. Tú Mueves una cajita de texto, hardcodeas el, el body que vas a mandar, te lías la manta a la cabeza si un, configuras un SMTP para poder enviar... Bueno, eso todo ahí flipado y, toda, y, y, y ya lo haces. Y si lo puedes hacer con la última versión de .NET, mejor que mejor. Y luego ya dice, ah, no, esto no se va a hacer. Perdió el tiempo. <risa> ¿A quién no le ha pasado esto? Me gustaría que levantase la mano si alguna vez alguien ha sufrido de fugillas. Yo he sido en mis tiempos años. ¿eh? Bien, bien, bien, bien. Me gustan esas manos. ¿eh? luego está el, el, otro, el otro caso, que es el del, el del folio en banco. De, ostras, ¿y por dónde empiezo? Eh, cualquier tipo de proyecto. ¿eh? Eh, a mí, yo lo hice un poco con esta charla de prepararla, entonces digo, ostras... Eh... Vale, muy bien. Tenemos el título y venga a pensar y cómo lo analizas como tal esa sensación al principio que te inunda y no sabes por dónde hacer no, son problemas no tienen un gran impacto a no ser que seas el foguillas es que estás perdiendo el tiempo y a lo mejor haces algo que no sirve totalmente para nada y hasta has tirado recursos y dinero y, y pero la mejor manera es analizar eh, Pensar un poco, estructurar cómo quieres llegar, luego atacar a lo desconocido, porque seguramente luego después vendrán que te pidan cuánto vas a tardar en hacer eso y esas cosas. Pero eso más para adelante seguro que sale. En analizar y irte a lo desconocido, preguntar. Eso sobre todo preguntar a compañeros si existe alguna cosa y si... es que te pueda ayudar a ir poco a poco eh, creando lo que va a ser tu proyecto. Que A veces, pues bueno, cuesta un poco toda esa parte. En... Siguiente. Si alguien quiere decir algo, por pues favor, interrumpir, ¿eh? porque veo el tiempo y quería verlas todas. Pero bueno, eh, extra, extra. Venga, lo que nos ha costado, lo contaba antes Scott Hunter, ¿no? Venga, que sale la Net7 en noviembre y ya tendremos al día siguiente la Net8 con Preview 1. Y, y el uso de tecnologías en alfabeta tiene sus problemas. En, ya te lo digo y recomiendo, si es Preview 1 no lo uses en producción. Pero inicias un proyecto y dices, ah, esto seguro que dentro de seis meses ya, por el roadmap que tienen y tal, eh, saldrá ya en release candidate y, bueno, y las cagadas, los break changes, los errores que puedan tener. A lo mejor no lo sabes al principio, pero eso va a evolucionar. Esto va a ser aplicable a librerías, a proyectos eh, de cualquier tipo. Entonces, mmm, a mí eso me ha pasado en menor medida, pero me ha pasado. En, tengo aquí una notada. Ah, oh, sí. Ostras, netnet 3.5 Service Pack 1 Entity Framework. ¿Quién lo ha usado? O oh, sufridores, como ya bien. Que no podías ni guardar una foreign key en una entidad. ¿Pero qué es eso? ¿Que tienes que hacer un update a pelo? Bueno, pues eso. Las primeras versiones. Estoy buscando en Google a ver si eso estaba ya documentado. Creo que el micro borró todo eso. Para que nadie lo pueda encontrar, pero fueron muy criticadas. Pues yo ahí pequé porque pensé que eso estaba muy maduro y estaba, vamos, va a perder que... que se está muy mal. Entonces eso, no nos convirtamos en beta-testers, intentar, pues eso, utilizarlo solo para pruebas de concepto, que está muy bien, pero que se queden en pruebas de concepto, y, y, y vale más la pena, pues eh, eso, no usarlo en producción, porque si, si no te queda más remedio saber que vas a adquirir una deuda que la vas a tener que pagar en algún momento. Así que, bueno, si alguien quiere ir comentando, puede interrumpirme, ¿eh? Siguiente, en la 8. Ojo, que yo le pongo impacto, frecuencia 3, impacto 3, que igual vosotros decís, esto me lo encuentro todos los días. Y podría ser fácilmente la sobrearquitectura. Aquí el señor Edu se ríe, pero ¿es verdad sí o no? ¿Y sufrimos o no? O sea, ¿cuánto nos hemos montado? Pero pues esto no debe ser un proyecto, puede ser un módulo pequeño, una tarea que empiezas a... Y se te acaba yendo de las manos. No, pero ¿por qué? No puede... No... Centrate en lo real, que esto solo tiene que enviar un mail, no tiene que hacer nada más. <risa> o sea, no, no montemos un castillo enorme porque no, porque no vale la pena. Entonces, el, esto es. Ah, sí, tenía que anotado. Eh, los easy. Los easy, cuando hacemos. Easy, me cambian el motor de base de datos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Easy, me voy a ir de Azure a, a Amazon, me cambio el de cloud. Venga, que lo traigo todo para que... Sí, sí, perfecto. Sí. No, nadie está diciendo que esté bien o que esté mal. Pero es que, que no te hace falta montarle un clúster de Kubernetes a la frutería de la esquina del barrio, o sea, ¿vale? Entonces, es verdad, ¿verdad? Bien. Seguro que Si te aplaudes es porque te ha pasado. Claro, entonces, si, si todos estos problemas es porque, porque dices, céntrate en... en, en déjalo sí. si te vienen isis, que sean por escrito y ya lo sabes que lo tienes que hacer, entonces tiene una justificación. Pero no lo hagas porque sí, porque estás tirando tiempo, dinero, recursos y, y no sé para nada. ¿Y ¿qué más, qué más tengo por aquí? Tengo... Ah, sí, levantar la mano. A lo mejor eso, eso es un desarrollo muy pequeño, pero levantar la mano y a lo mejor hablar con un compañero y dile Oye, igual esto se me está yendo, eh, dame tu opinión y tal. o sea Perdamos esa vergüenza a que los compañeros lo puedan, lo puedan ver <risa> y lo puedan y decirte dónde vas, que esto no te salgas del foco y tal. Pues ahí eh, tirar, tirar de eso. ¿eh? Eh, y quien quiera un Ferrari se le das un Ferrari. Y el que quiera un, una bicicleta, pues dale una bicicleta. No le deis ahí una Harley. ¿vale? Aquí, caja de Pandora, ¿eh? ¡Uh, qué escépticos! ¿Nadie se atreve a contar una historieta por aquí? ¿Alguien quiere de esto? No, ¿eh? Ah, veo aquí gente que dice que no, no. Pero el problema está ahí y el problema es real. ¿Vale? <risa> el problema es real. Es, eh, es complicado esto, ¿eh? es complicado. Hay varios tipos de. Es complicado cuando tienes una persona en el equipo que no sabe trabajar en el equipo. Pero oye, que no tiene que ver a temas personales, ¿eh? o ya, pues te puedes ir de cañas con ella o ella y, y fantástico. Tío de puta madre, bajísima. Pero la, trabajando, pues no. Y aquí hay varios. Voy a intentar contar una miseria, tengo algo por aquí, pero es complicado. Pero aquí hay una, hay una frase de, de... que sí que la escuché, que es el tonto con iniciativa la tonta iniciativa, este ¿vale? Esto te hunde un proyecto sí o sí. Porque es el que te hace, venga, esto ha salido, vamos a hacerlo, y luego ah, me voy a vacaciones, es un marronaco, y ahí te deja. Y <risa> ¿Vale? dices, ajá, muy bien, ¿y cuántos días te vas a vacaciones? Me voy un mes. Yo, bueno, les espero, ¿de qué vas? <risa> que ahora nos quedamos con esto tirado, ¿quién rema esto? Claro, pues esa gente no... no es, muy, es muy peligroso. Pero lo que no puedes hacer eh, es, es tampoco dejarla de otra, No lo pongo, No pongo que es muy frecuente, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, hombre, siempre hay gente que no pues, claro, tiene su personalidad, cosas, pero para trabajar en equipo, yo lo que me he encontrado es que siempre ha habido predisposición. A ovejas negras siempre las hay. Y si no, pues no apartarlas del equipo. Yo lo que he intentado muchas veces, oye, pues, eh, a ser honestos, esto igual no, no lo está haciendo bien así, pero sobre todo no apartarlo, porque si no, al final se va a poner en una esquina, va a ir a su rollo y, y olvídate porque se queda totalmente abstraído de, de, de lo que es el, el equipo. Y, y sobre todo tengo por aquí, pues eso, intentar darle tareas que sí que aporte y si no hay manera, manera, manera, ya los de arriba tomarán decisión si tiene que salir del equipo o de la empresa. No, o sea, al fin y al cabo, dependiendo un poco de la que se líe o no se líe. Yo me he encontrado con casos un poco tal y los egos. Los egos también a veces es un poco, esto hay que hacerlo por mis... Por mis eso, pues porque es porque lo digo yo y es mucho mejor. Y no, o sea, intentemos ahí un poco justificar. Tengo aquí una miseria, a ver cómo la cuento. de Bueno, pues una persona que entró a un proyecto a, a, a gestionar la parte de cliente y tal, y entró diciendo, venga, que yo eh, tengo que hacer esto, me tenéis que dar reportes de esto, eh, tengo que defender antes todo el cliente. Y, y, y ya dices, oye, pero es que no puedes... Es que eso no está haciendo así, y que de repente en voces y gritos. Entonces, al final no casa. Eh, vamos a juntar, que vamos todos en el mismo barco, y él iba en su barco. Bueno, él o ella iba en su barco. <risa> es complicado la antocensura, ¿eh? <risa> Pero bueno, pues al final eh, pues a merma y cabrea al equipo. ¿vale? Entonces, intentemos entre todos, pues esas personas que les cuesta más trabajar en el equipo, pues hacer una pequeña familia, aunque sea ahí. Eh, Alguien no tiene nada nadie que se anima, ¿no? No, nah, nah, nah, nah, sabía, nah, sabía yo. Cobardes. <risa> la siguiente. La siguiente es buena. ¿Quién, ¿Quién se ha encontrado esto? ¿Alguna vez? Bueno, veo algunas manos. Algunas manos, no muchas, eh. Por ahí uno que tal. Vale. Pero <risa> esto lo, de la, la, En la que tengo de después, en el top 5. Eh, podía incluirlo, pero es que, pero es que esto no hace mucho que no me he encontrado con esto. No, no, no. Pero dónde se cabe, dónde se cabe que, que en una pequeña empresa, tres, cuatro trabajadores, no tengas un, un sistema de control de gestión de código fuente. Basta yo mismo, personalmente, yo solo, que hago mis cosas, pues me lo guardo en un o me lo guardo en un azul de box. O sea, esto, esto, esto no, no, no puedo, no, no puedo. Pero allí donde lo veáis, decir, mmm, no, hay que cambiar esto. Incluso he en, en, encontrado en, en empresas, no, en departamentos de gestión pública. Para que veáis y tal, y dices, sí, sí, una carpeta compartida, y aquí metemos todo, y yo, pero, por Dios, me sirve un SVN, me sirve un surf, Visual Surface, me da igual que sea de, del año, mejor, mejor eso que nada. <risa> Uf, pero, dices, no de falta, o salir hay cosas, pero no un OneDrive, no un Google Drive de una cuenta, no, no. No, y, y, el, y está el Word, ¿veis el logo del Word? Porque ¿dónde hacen los merch? ¡En un Word! ¡No! ¡No hagas los merch en un asqueroso Word! ¡No! Pues eso pasa, eso pasa. Y yo que sé, más que hay, que hay herramientas y que son gratuitas, que tampoco es eso, entonces, bueno... Eh, sin comentarios más, que es una miseria que te encuentras. No es muy frecuente, pero el impacto, como pongo, es un 5, porque no tiene más. Eh, creo que voy sobrado de tiempo, que ya voy en el 5, bueno, bueno, bueno, voy a explayarme un poquillo más. La falta de herramientas para trabajar. Esto da, esto da ¿eh? yo El impacto te ha puesto un 5, ¿no? Sí, y frecuencia hemos puesto un 2. Porque yo creo que uff, hay muchas maneras de decir, me falta esto para poder trabajar, o no tanto a, a irte a un, necesito un pepino de, de, de, de portátil, o sea, no es tema hardware, que a veces sí que es pero no por ahí irte a las herramientas de software pues, que no tienes para poder facilitarte tu día a día. Y dices, esto es complicado. ¿Cuántos de aquí sois administradores de la máquina? ¿Todos? Bueno, bueno, bueno, bueno por eso la frecuencia es baja. Podéis instalar cualquier cosa. En... Estamos hablando del, del equipo del curro, no el de vuestra casa. ¿eh? A ver. ¿Podéis instalar cualquier herramienta o alguien...? alguien... Manos arriba de quien esté capado, entre comillas. Bueno, todas. ¿vale? Sois administradores, que aún menos mal, pero, pero al final entras con, ese, esa de, de, con la seguridad o sistema de seguridad, temas de ransomware, virus y estas cosas, para que no te, las, no te los quiten. Y ahí entra a veces ese conflicto de ya, pero yo tengo que en esto. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Para que acabe así? Acabo así. Yo herramientas tengo, pero tengo que remar. O remar, remaré. Pero remaré muy despacio. Y, ahora, y tengo así historia aquí de miseria guapa en una empresa grande bueno, bueno un cliente de una empresa grande eh, pues no, no era administrador y, y ni por asomo podía hacer prácticamente nada eso de, de abrir algo en C eso ya uf, tenía que venir aquí el CEO de la empresa a, a darme poderes pues ¿Cómo hicimos, hicimos el proyecto? Pues con un Notepad++, pues no podíamos estar a otra cosa. En un Windows XP, ya de aquella había Windows 7, pero Windows XP ahí estaba. Y, y los plugins en, en Notepad++, y Notepad++ pues portable, ¿eh? nada de... Por Dios, no vamos a poner aquí a instalar nada, porque te lo borraban y te, te, te llamaban a filas. Entonces, a ver, pues el proyecto salió. Y de estrangeis teníamos en un Bitbucket que no se podía tener en un Bitbucket, pero, bueno, teníamos que compartirlo entre tres. Ahí era... Pues esto... Bueno, hace, me encontré hace ocho años. Sí, sí, dale, dale. Era PHP. ¿Era? PHP. Es que esa parte no la quería poner, pero bueno. Entonces, bueno. Sí, y, y muchos cambios iban en la parte de front, en JavaScript, entonces, bueno. Pero bueno, buena pregunta, no, bueno, no tenía que compilar. Entonces, bueno, ¿cómo evitar...? Cómo... Esto tengo aquí ya anotado que la mejor herramienta es el que no llora no mama. O sea, pide. Pide hasta que se harten de ti y te acaben diciendo, a ver, algo pasará, vamos a darle a este hombre un, o más memoria RAM, o darle esta herramienta que sí que le va a hacer falta y, y pide, pero justificando y dando, eh, pues, oye, esto a mí me hace cortar tiempos en explicarle al departamento de, de financiero, pues, mapitas y ponérselo. No bueno, hace falta, a lo mejor, usar licencia, o a lo mejor sí, la tienes que pedir, pero justifica las ventajas y yo creo que tan tarde o temprano te lo acabarán dando. Si es muy caro, pues seguir llorando, porque no queda otra. Que si alguien me dice el truco, que me lo cuente, ¿eh? que, que yo pido y a veces no me dan. Eh, bueno, 20 minutos voy a echarla, que yo creo que me va a sobrar tiempo. Y yo pensé que esto me iba. Vamos al top 4. Sí, deuda técnica. Oh, ahí veo oh. un. Esto, esto la conocéis, ¿no? ¿Esto lo sufrís? Dem Dem Demasiado. Eh, supongo que sabéis que hay varios tipos de deuda. Aquí lo tengo una, los hice un pequeño resumen. De la, la, la más, esto está en la Wikipedia y lo puse un poco bonito, pero no me lo he inventado. ¿eh? Es el tipo de deudas que hay. Que tienes la, la, la, la deliberada, imprudente y prudente. Bueno, eh, los ejemplos son claros. Eh, la, más, la más. La roja es la más peligrosa. Porque es la que. No, no, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. O sea, vas a ir como los burros, te ponen a zanahoria y dices, bueno, pues yo voy a tirar, pum, pum, pum. Y dicen, pero a ver, ¿tú sabes lo que estás haciendo? No, da igual, eh, tires yo, pero. Eso es. Tiendo el fracaso, seguro. <risa> o sea, no, no va a salir nada bueno de ahí. Es que es imposible. Y luego, pues bueno, otra que, que, que asumes, la eh, típica de no hay tiempo para hacer análisis, no hay tiempo para hacer test. Eh, qué buena, esa eh, se si ha gustado. No hay tiempo para hacer test. Qué, qué gran error, porque eso... La deuda toda la acabas pagando. Igual no la pagas tú, porque ya trabaja el proyecto, pero la pagará el siguiente. No os vais a librar de ella. O sea, que, que no sé si... Yo tengo aquí algunas historias. Me gustaría que si alguien tiene una, que la contase, porque es muy típico tener, por pues más, una deuda de llegar y decir, ¿pero qué, qué mierda ha hecho esta aquí? ¿Por qué se ha hecho esto? Claro, pero hay que tener, cuando, dice, cuando se dice esa, esa frase, que yo, yo incluso la he dicho muchas veces, dices, hostia, pero ¿por qué la han hecho? ¿Qué fue lo que ha, ha sido necesario para que hayan tomado esta decisión? ¿Desconocimiento? ¿Por, por asumiendo que, que lo hacían? por factores externos, porque me decían, no, no, es que no llegamos en tiempo, en algún lado tienes que recortar. Yo soy de los test, no los quites. Eso pues también lo aprendes con los años. ¿eh? Lo primero que quitaban eran los test, y yo, eso, eso suele pasar. Y si os habéis reído es porque os pasa. Entonces, eh, historia o, o miseria. <risa> un proyecto de hace años, no teníamos confirmado el motor de base de datos va a ser igual un Postgres. Bueno, vale, pues va a ser un Postgres, pero no lo han confirmado cuando se tenga que instalar en, en los entornos productivos. No, tal. Se preguntó yo, bueno, vamos a asumir y vamos a hacerlo y tal. Bueno, es una deuda, pero evolucionó la deuda algo más complicada, que es, pues alguien, o yo, yo llegué y y estaban utilizando un ORM para Postgres. ¿Pero para qué? Y sabes, a lo mejor tienes que tal, no, no, no, no. esto luego cambiamos la cadena de conexión y ya va a tirar a un MySQL. Y yo dije, eso, eso lo quiero ver. De hecho, mi frase fue, eso lo quiero ver ya funcionando, porque yo no me lo creo. Entonces, eh, pues bueno, mmm, llegó el día de ir ahí a, en remoto no valía, tenías que ir al sitio, allí, con la personita de sistemas, presentándote y decir, ¿tienes ahí los scripts? Sí, sí, ah, pues esto va a un MySQL. Y yo, ¿Cómo? no, no, estos scripts no van a, prueba pero no van a funcionar no funcionaron, no funcionaron Fraca o sea, fracasazo no, porque se echaron horas, se echaron curro para poder hacer los cambios, que si se hubiese hecho de otra manera se podría eh, haber mitigado a la duda que sabías que no va a ser, porque si no lo supimos pues hasta el mismo día que tal, porque nadie nos respondió entonces, lo asumes, pero dices, bueno, pues en vez de cinco días, muchísimas horas, a lo mejor son dos pues bueno, esa es la deuda que tienes que, que ir, ir lidiando con ella. La de imprudente es la más, la más peligrosa de todos. Soluciones o intentar evitarla es difícil, siempre se va a producir. El caso es eh, bueno, tener formación continua con, con el equipo. El, que es, somos eternos aprendices, yo me, me califiqué así al principio. Y, y si tienes el equipo formado, pues se intentará avanzar en los problemas que vengan después. La duda siempre acabas generándola. El caso es cuando la vas a tener que pagar. Entonces, intenta poner co-reviews a, a, a, o políticas de pull request para, que, para cuando te suban una rama. Eh, da igual el perfil que sea, por muy senior, por muy top. Si llegas a un proyecto que ya está avanzado y solo vas a estar dos semanas pues, remando para sacar tareas, ese código solo tienes que revisar porque no sabes a lo mejor si la estás eh, metiendo la pata en otro sitio Pues no, no sabes que el proyecto es grande y que existe un módulo que... Pues eso lo tienes que revisar, aunque sea Scott Hunter quien haga la Purrex, o quien sea. Vale, la tienes que revisar, porque te está, ¿no? te está metiendo deuda y no porque lo está haciendo mal, porque por eh, falta de conocimiento en el proyecto, no de la persona. Y duplicidad de código, bueno, tipo de cosas que, que yo creo que ITES ayudarían bastante a TES. Quedaros con la palabra de testing porque tiene, tiene miga. ¿Alguien quiere aportar o...? Ah, bueno, me da una mano por ahí. Eh. Bueno, he empezado flojo y esto va a más, ¿no? Y ya estamos en el top 3. Joder, me queda un... Bueno, voy a acabar antes del tiempo. Pero estoy buscando una imagen que, que pudiese... Es que esta dije, la vi, dije, esta. Esta. Para ahora de, de la hora de, de cómo estimar. Esto es muy difícil. Esto yo creo que lo sufrimos día a día. Eh, y es inevitable, sobre todo cuando empiezas en un proyecto, cuánto vas a tardar en hacer las cosas. ¿Eh? Da igual que pongas puntos de historia, da igual qué metodología uses, al final es tiempo, es tiempo que luego depende de cómo lo gestionemos, puede afectar, puede no afectar, te, pues el product owner o el master o quien quiera y al final digo yo esto lo necesito para tal fecha, y eso es tiempo que te lo marquen. Entonces, ¿cuánto tardas? Depende de lo que haces, hasta así... Y dices, venga, pues igual tardo una semana o igual lo tienes super guay montado que tardas menos. Pero las equivocaciones van a estar ahí. Eso, eso, el spring a spring, día a día, eh, pasa. Aquí hay varios orígenes que pueden eh, hacer malas estimaciones. Eh, presiones externas, que te digan, no, no, pues esto, tal fecha tiene que estar. Y yo, pues si me das tal fecha, ¿para pa qué, pa qué me pides una estimación? Tiene que estar tal día, pues ya está. ¿Cuánto, cuánto, eso yo le he dicho muchas veces. me dice, ¿cuánto tardas en hacer esto? No, dime, ¿hay alguna fecha en la que tenga que estar? porque entonces ya no pierdo el tiempo en, en analizarlo. me pongo. Y asumimos la deuda que hay y tú dices tú lo quieres a esa fecha. Pues en esa fecha habrá lo que esté. Y, y bueno, eso así, yo así de veces. Manos, ¿a, ¿a, ¿a alguien le ha pasado? Oh, toda la sala, guay, bien, bien, grande, sí. Uf, bien, el top 3 va... va apunta bien, apunta bien. Eh, también malas estimaciones por culpa de cosas internas. La falta de conocimiento. Y asumir dependencias, cosas que a lo mejor dices, es que eso ya nos lo hará tal equipo. Y dices, uff eh, ah, vale. Sí, sí, sí. A ver si te puedo hacer un micro, un micro por ahí. Perfecto, perfecto. Casi no lo repito yo. Venga, que si tenemos tiempo de sobra. Bueno, igual es que mi vida y la de mis compañeros es una mierda respecto a este punto, pero me sorprende la frecuencia ah, Haz un poquito más, es... más alto, un poquito más alto, no te escucho. Digo que me sorprende la frecuencia 3. La, la... la frecuencia 3, a mí me parece que es como baja. Ah, que es muy baja. <risa> no, no, ¿No le pasa a todo el mundo? Igual cinco? es un 5, puede ser. Puede ser, puede ser. Vale, vale, vale. Bien, bien. me gusta. Si veis que no os cuadra algo, decidís levantar y, y tal. Esto también, las malas estimaciones con el. dependiendo cómo es el equipo. Claro, acabas de entrar, empiezas un proyecto. El, a ciertas tareas que sí que puedes tener más acotadas, pero en cuanto el cliente va cambiando mejor de idea o vas evolucionándolo y mostrándoselo en cada demo al cliente. Eh, también cuando el proyecto va, debería ganar, debería ganar el equipo en, en velocidad y en, si no hay, en, en, en tiempos. Y sabría cuánto tardas en hacer esto. Ah, porque tal módulo es muy complicado, la complejidad es alta, igual aquí tardamos más tiempo. Eh, y debería ir el equipo afinando mejor todo eso. A mí con el tiempo me ha pasado. Para principios, por, pues mal, más que lo típico. Si sí, tarda una semana en preparar el entorno de desarrollo, todos los entornos aquí creados, bueno, más o menos en una semana, depende de lo que quiera montar. Pero debería ir en el tiempo desapareciendo. Claro, si vas cambiando cada dos partes de proyecto, pues, pues sí. Si sí, en un año, yo estuve un año en 20 proyectos diferentes, pues claro, entonces ves, ves las mismas miserias todos los días. No, no todas, pero, pero sí que se repiten en mayor medida. Podría ser más alta la frecuencia. Sí, pero yo creo que debíamos tender a, a, a no. Sí, la falta de requerimientos, sí, que aquel compañero, la pobre estimación, la falta de requerimientos, obviamente, sí. Sí, es que ahí lo tengo ahí, ya te has adelantado, pero sí. La falta, la falta incluso, tú puedes eh, tener un, una tarea, hay que hacer, yo qué sé, desplegar esto, lo que sabes, hacer el servicio de envío de emails. Y tienes eso, título. A ver, algo tiene que haber más. No, necesito más chicha ¿dónde lo tengo que enviar? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo uno usar lo otro? Claro, ahí el, bueno, el refining, el análisis, la planificación, ahí tiene que funcionar todo. Si te llega eso, pues a te vas a equivocar. Pero ahí haces, mmm, bueno, pues tres semanas, a lo mejor te llevas dos días. Pero tienes que mirarlo. Claro. Pero bueno, la tendencia, si estáis en un equipo, es que debería de, eh, de tener, no ser tan frecuente. Por eso no he puesto muy alta. Lo he dejado ahí, va de un, de 1 al 5. Pero bueno, me, me parece genial que lo, que lo veáis, que lo veáis así. Eh, cosillas, ah, sí, lo tiene aquí, soluciones, no, no... Problemas gordos es que te des una estimación y, y, y te la graben a fuego y plata ahí, y en sangre, tatuada, diciendo, no, no tú has dicho que en dos semanas lo tenías. ya ah, bueno, claro, pero la estimación es una cosa aproximada. Eh, me puedo equivocar y no digas, no, no, no, no, claro, te obligan ahí a echar horas por, por nada. entonces hay que saber decir que no como un poco de solución. decir, no, esto no no es viable o, o vamos a dividirlo. Es más fácil estimar tareas pequeñas. Si están bien puestas y definidas, mejor que mejor. Si no, pues no se estima hasta que se esté todo claro. Esa es la idea. La realidad sé que es jodida, pero, pero la idea es esa. Y, y si se complica, a veces dar estimaciones o tienes trato con el cliente de, de cara a tratar ese tipo de cosas, cuánto hay, si el cliente se mete mucho a... A, a interno del equipo y te, tengo una miseria aquí que es muy buena eh, no bueno, voy a decir grabarlo, pero sí a de reuniones y que os verifiquen las cosas eso viene a colación del, del top 2, pero es que nos va a sobrar muchísimo tiempo eh, yo, bala de plata, no la hay alguien quiere aportar alguna de sus soluciones en, en estimaciones Ay, sí, manos arriba, guay, por ahí. Yo te quiero contar una pena, tío. O sea, ah, bueno, cuenta un... miserias, bien, bien, bien, contar miserias, que ese es, eh, ese es el espíritu. En una empresa anterior en la que estuve, tenía un project management que era de fechas. Y, y le digo, bueno, pues esto estará para el lunes que viene o tal. Me entra la tarea y está bloqueada por un proyecto porque el equi otro equipo ha de solucionar eso. Llega el día de la fecha. No me has hecho lo del trabajo. Ya está bloqueado por esto. Ya, pero es que. Habías dicho que para el lunes estaba y no estaba. Y como. ¿Por qué hago? ¿Qué hago aquí? Eh, levanta la mano y dice: Oye, yo ya te he avisado de que eso, pues. Bueno. No depende de mí. ¿Te lo sé por el manager? Eh, no, no, no. <risa> <risa> no. No, no, no. No estaría aquí. Ah, bueno, por si acaso. No, eh, no por, por. Yo sí que llegué a solucionar un caso así de que a mí me pidieron directamente una base de datos con su API, su página web y su aplicación móvil para dos semanas. Y yo lo solucioné digo, preguntando quién ha chimado esto. Digo que lo haga él. Digo porque él puede. digo Te va a salir más barato que hacerlo yo. Si él lo hace en dos semanas, <risa> y yo tardo dos meses, te sale más barato. Sí, poner los huevos encima de <risa> la mesa, no, claro. Digo, sal, salió <risa> más barato. <risa> El caso es hasta qué punto, puede, hasta qué punto puedes hacer eso. <risa> claro, pero, pero lo bueno es, ju es justificarse, luego después, no es, no es luego echarle las culpas, apuntar con un dedo por parte eso eso queda muy feo. Claro, no, no, ya, ya, pero, pero, pero si es verdad, estar... de, ah, Oye, pero... ¿quién ha dicho que se hace esto así? ¿Quién, quién lo ha dicho? Claro. ¿Quién te ha prometido esto? Sí sí, sí, sí, sí, sí. En, en, en reuniones internas y que en el equipo digo, ah, pues que lo haga otro, o que, que lo haga el que puso el número, eso sí, dice. Luego después cuando vas a presentarlo, pues dices, bueno, <risa> hay que maquillarlo, tal. <risa> Pero sí, sí, eh, bueno, yo creo que esto, a intentar mejorarlo en la medida posible, no hay cualquier cosa que pueda poner yo en una PPT, eh, no va a servir, pero es algo que sufrimos, eh, yo creo que todos. Entonces, bueno. Eh, yo, eh, ah, sí, siguiente, ¿Quién, ¿quién está por ahí? Vale. Yo, el, el problema que, o los dos problemas que tenemos en, en la empresa donde estoy trabajando ahora mismo son: punto uno, tardamos casi un día en estimar cuatro tareas. Con, con lo cual vale. nos liamos demasiado. Y punto dos, también muchas veces estamos influenciados por la estimación que hacen eh, por el otro equipo. Somos una consultora, con lo cual claro, el cliente tiene su propia estimación, nosotros tenemos la nuestra... ¿Quién lo tiene que hacer al final? Vosotros, ¿no? Efectivamente. No me pero lo mejor del caso es que la nuestra es más acorde a como realmente termina siendo. Pues por lo cual, tenéis... las peloteras que tenemos con el cliente también son... Hmm. Vamos a ver, mira, no estimes, ya estimamos nosotros, déjanos en nuestra bola y por lo menos te lo podemos presentar. Sí, ante eso, eh, a través de reunión, que de definir muy bien y, y, y ahí la persona que tenga que defender, ahí sea un tilde o sea un por manager que la defienda, tiene que defender al equipo y decir, oye, pues nosotros tardamos esto y, y ya te, me lo quitarás de algún lado, ya me lo pondrás de otro... Pero intentar... Con temas de clientes es complicado y depende además cómo sea el cliente. Hombre, la, la ventaja que tenemos es Hay que clientes y clientes. No, no, nos defienden. Si lo, si bueno, lo justificamos, bueno. nos defienden. Con lo cual... La persona que defender está en tu equipo. Sí, sí. el y que nos en defiende está nuestro equipo, sí. Claro. <ríe> si no, sí. no nos defendería. Y luego lo otro que decías, que es que, que tardáis muchísimo en, en, en estimar cuatro tareas todo un día. Eh, ahí es falta un... No hace falta que esté todo el equipo, solo las personas implicadas. Cuatro análisis, personas. Cuatro personas, no, sí, pero, pero hacer una... pero hablamos de Sexo de los Ángeles y pasa lo que pasa. Ya, no, no, si yo también tenía he tenido planes de seis horas, no, no, no ya sé lo que es. Seis horas con los cascos puestos ahí y es, es, es, se hace duro. Pero porque estamos todos involucrados, se analiza, se revisa el código, esto donde pueda haber... Si no queda más remedio, es, es muchísimo tiempo para intentar hacer una previa antes. Alguien que, que, que vaya ya con un poco el trabajo hecho. Es lo único que puedo decir y luego pues presentarlo y si hay discrepanzas, pues bueno, para intentar recortar las seis horas a tres, por ejemplo. Estamos en ello, estamos en ello. <risa> no, no hay una bala de plata, pero yo eso lo he hecho y bueno, ha funcionado, ha mejorado. Ir con algo bastante bien definido, hay que tocar aquí, hay que tocar aquí, tengo dudas, entonces las dudas que no sepas y si alguien del equipo controla mucho más ese módulo, traerte a alguien y que los ponga y ahí pues... Una vez que se tiene todo claro de lo que hay que hacer, qué palos hay que tocar, pues que la gente estime. Claro, claro. luego viene el DA y pasa lo que pasa. Que <ríe> bueno, creo... lo echa todo para atrás. Bueno. cuando viene? Cuando viene. Vale. Pues muchas gracias, muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más por ahí? Que yo veo que está, está, está en el top do, top 3. ¡Uf! Más. Venga, que tenemos tiempo, son 35 minutos. Por allí, ha levantado la mano. Buenas. Eh... Yo es que, al final, la, la única conclusión que, de muchos años es que la, la estimación es mentira. No existe una manera uh, de estimar. O sea, no sirve para nada estimar. Es una imagen que tienes que dar hacia arriba, pero yo muchas veces he intentado tender hacia el Kaman, pero hay un efecto contrario que viene de los alrededores. Si tú metes ocho historias en un sprint, va a haber ocho historias. Si metes cinco, va a haber cinco. La gente se ciñe a la planning y... Como mucho, no llegas, pero muy pocas veces te vas a quedar corto. Y esto no. yo, para mí es una deformación de, de comunidad es, es muy complicado. Para mí, yo siempre que tengo que defender esto con mis jefes es... Podemos estimar, pero dame fechas y te diré qué equipo necesito o cómo vamos a hacer las cosas. Si no, es la única forma que yo conseguir que las cosas más o menos fluyan. En, en ese aspecto, eh, pues sí, es complicado. Yo eh, hay una cosa que todavía no he conseguido, a ver si algún día, es no, no estimar. Que es otra, hay... hay, sí, hay eh, cuando trabajas más, muy no y Hay libros no es que dicen, si no estimes, empieza a hacer y, y cuando esté, lo importante es que esté bien. Y que esté, y que si estimas, tener en cuenta, es un pequeño, ahora vuelvo tío, que, que cuando tenéis una tarea, estimar también los test que hay que hacer la tarea. Que los test siempre es el doble de lo que te lleva a hacer la tarea. Normalmente, no, pero normalmente, te va a costar mucho más hacer el test que la tarea. Y, y sobre eso, no estimar sería facilísimo, pero yo entiendo que me venga el, el responsable y dice, oye, pero ¿cuándo lo tienes esto? Porque tú cuando vas a, al concesionario y quieres un coche, te dicen ¿cuándo me lo vas a dar? En mayo del año que viene. Pues bueno, pues ya te han dado una fecha. Pero si lo tienen antes, te lo van a dar antes. Y tú quieres saber una fecha. No, ya, lo, ya, lo, ya te lo daré. Yo, si te dice el concesionario, dices, pues ahí te quedas, me voy a otro. Entonces, es, es, es, es, hay que hacer un equilibrio. Lo importante que la gente, yo creo que si vas haciéndolo y lo que entregas, lo entregas con calidad y lo entregas bien, aunque sea, bueno, habrá clientes, clientes, habrá situaciones, situaciones, pero lo importante es que lo que entregas llegas digas, pues casi no hay bugs. Importante el casi, que siempre hay. Vale, vale paso al top 2. ¿Sí? ¿No? Ah, venga, David, por ahí. Un micro por aquí. A, a Hola, Compi, yo, eh, acá... Perdón. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde, dónde? Ah, vale. Ahí. Ah, que tengo la columna. Por ahí. Eh, yo trabajé en varias startups que mayormente lo que hacían era tenían unas aplicaciones y hay veces que eh, querían desarrollar nuevas, o sea, nuevos productos y contrataban externos en vez de usar el equipo interno que tenían. Y una, una vez me pasó, bueno, me pasó dos veces eh, que la primera que la que trabajé quisieron que integrar un nuevo producto. Ese producto realmente el, los desarrolladores externos que contrataron eh, no tenían un producto consistente, lo tuvimos que trabajar nosotros y después había pasado un periodo, me pasé a otra compañía que les pasó lo mismo. Espera, me he perdido, eh. eh. dale, dale. dale. Ay. <risa> Estoy nerviosa, perdón. Que resulta que tenía este, este, entonces este proyecto también, yo estaba en mi periodo de crecimiento también de aprendizaje. ¿Eh? Y fue una locura porque en esta nueva compañía yo dije, bueno, es un comienzo nuevo, es otro, un, un nuevo ambiente y resulta que el proyecto en el que tenía que trabajar era un solo proyecto con, no, una sola solución, perdón, con 164 proyectos para hacer una aplicación que tenía cuatro pantallas. Horrible. Eh, y después resultaba que primero en, entre todos esos proyectos tenía sobreescrito, para ser simples, eh, la, el string estaba sobreescrito con un montón oh, vale, de vale, cosas. Vale. Pero ahí te vas a la supercomplejidad. Bueno, que, que hay las estimaciones. Y, es que en un proyecto tan grande, sí. ¿te ha estado también algún proyecto con soluciones con ciento y pico? No, o, o más si que nada, que... Lo que, a lo que quiero afrontar es que muchas veces... Eh, las empresas ter terminan contratando externos para que les, les generen nuevos productos y esto termina siendo caótico. Claro, entonces nosotros terminamos pagando las consecuencias, quedándonos hasta las 3, 4 de la mañana. Deuda técnica, eh, claro. Tratando de salvar un muerto que ya hace tres horas que le están haciendo RCP y sí, ni sí, siquiera. Sí. Bueno, ahí, ahí tienes diferente deuda técnica que la tienes que luchar, tienes que es lo que decía antes, ¿quién ha hecho esto? ¿Qui, quién... Entonces bueno, ahí es un poco inevitable. Claro, y es que Estimar eso es complicado. Estimar ponen eso es a complicado. juniors, entonces todas esas cosas. Bueno, nada. Eso. <risa> Bueno, pero está bien que contéis estas cosillas. Si ¿Sí, la es súper rápida, David, cuéntala, digo, para ir al top 2, ¿eh? que el 1 también tiene miga. ¿Es rápida? Sí, al final, una cosa que no, es que no se tiene en cuenta la burocracia. Ah, sí. Bueno, claro, sí. Eso, es que eso lo tengo creo que después. La laburo Yo le... creo que sí. Igual me, le, me lo he saltado. Es la, la, él dice la bur... Yo le llamo la burocracia. La burocracia por a veces, oh, esto voy a tardar, y no te dan un usuario, y sí, lo tengo para la semana que viene. Y no te dan el usuario hasta el día antes. Es imposible. Pero eso yo lo llamo la burocracia, pero eso es inevitable. Cuando dices un proyecto, no te dan ni, ni acceso a los sistemas y tal. Bueno, eso eh, sí. Pero no, lo que he quitado dado de, la, de las estimaciones porque tú dices estos son seis horas o tantos puntos de historia. Pero bueno, sí, esa también se sufre muy a menudo. Bueno, paso para que no me vaya de tiempo. El top dos: problemas de comunicación. Sí, esto todos, ¿no? ¿No solo yo? Soy el Ah, vale, vale, vale, pues ya no levanté la mano por evidencia, ¿no? Esperemos, a ver si el Tobuno os gusta. <risa> eh, aquí hay una cosa, que es, el, lo dicho, el emisor, para que haya buena convención, emisor, receptor, mensaje y protocolo, ¿no? Si uno falla, toma por saco. Lo único que hay es eh, cabreos y malentendidos, y yo dije esto, yo dije lo otro. Para no alargarme, voy a contar directamente la miseria o historia. Eh, en un proyecto con cliente, nos decía, ah, pero es que esto tiene que estar... Eh, poner un mensaje en la pantalla de inicio que sea en rojo letras bien fuertes para que el usuario lo pueda tal y hablar con los stakeholders y si lo valida va ah, muy bien muy, muy bien eh, se lo mandamos como requisito y tal para como cambio de, de, de funcionar en el sprint llegamos a la demo se lo enseñamos y dijo no no no no no esto tiene que ser en color verde y eso no es útil dice, ya pero si esto estuvimos hablando no no no esto actas de reunión y que te confirme. Y si no lo confirma pues que no sean locos. Hay clientes complicados. Luego, lo normal es que las personas lleguen a un acuerdo y, y, y que la comunicación acabe fluyendo, porque si no es que un proyecto no sale ni de broma. Con una mala comunicación un proyecto no sale, pero olvidados. O sea, es, es imposible. Y los cables son día a día, te, el equipo se merma y pueden darse situaciones que, a lo mejor, son jodidas, tienes que estar ahí horas y estás ahí enmarronado y te hace estar un fin de semana y tal, y el equipo, si el equipo está comprometido, vamos a ver una cosa positiva si el equipo está comprometido, al final el equipo va a salir reforzado, pero no puede estar comprometido todos los fines de semana ni todos los viernes a las 12 que te venga con un problemón, no pues el... sale Sal, digo que sale unido porque dices, ostras, lo hemos sacado, era todo un reto eh, y hemos luchado contra el cliente y guay. Pero si esto es semana sí, semana así semana así semana sí. Al final esto, la, tensa se cuerda, la cuerda se, se tensa y se rompe. Y bueno, salidas del equipo que afectan y este tipo de cosas. Entonces combatir esto, pues es, vale más una llamada cinco minutos, aclarar las cosas y continuar. No pongamos chats kilométricos porque hay un grupo de chat de Teams que estamos todo el equipo, está ping, ping, ping, ping, y se te llena toda la pantalla que no va contigo. Una llamada, cinco minutos o una hora, aclaráis y a continuar. Eso es mi, mi, mi consejo. Y que si se pueda promover con la gente, tomarse unas cervezas o que hagan reuniones presenciales. El remoto está muy bien en esta época. Yo llevo trabajando de remoto ya desde hace muchísimos años, antes de la pandemia. Y, y bueno, me, me, me gusta de vez en cuando ir a la oficina. A la oficina o una vez al año o dos veces al año y tomarse algo y, y ayuda muchísimo a esa persona que igual te cuesta hablar con ella y no te encaja y te la está liando. Pero luego lo conoces un poco más en un ámbito más de bar y la comunicación cambia hay otra dinámica y ayuda muchísimo. Y no me voy a esperar más, que quedan cinco minutos. Y voy al top one. Ah, venga, sí, sí, venga, venga, rápido. Dale. Sí. No, no, no ayuda nada eso. Evidenciar que. Vale, no he escuchado. Sí. Claro, repítelo, repítelo. Me refería que, que en cuanto al tema de que tú lo haces rojo porque te lo dijo y luego te llega y te dice ah, no, tío, esto tiene que ser verde, tío. El dejar en evidencia que él se ha contradicho, ¿vale? Que... El, que que es un problema de quien te ha pedido el trabajo, no conduce a nada. Es decir, no. amigo, tiene que ser en verde, no te preocupes, lo hacemos en verde. Vamos a consumir un tiempo, no vamos a hacer otras cosas y ya se cuidará él la próxima vez de entregar bien el mensaje. El problema es cuando se repite el problema una y otra vez. Claro, pero me refiero... Yo soy de la opinión de que las actas, el escribir a fuego las cosas, tampoco conducen a nada, ¿vale? Ya se cuidará él de dártelo bien la siguiente vez, cuando vea que al final tú simplemente consumes tiempo en volver a cambiarlo. Sí, sí, pero consumes tiempo, pero no te lo baja en tu entrega. Bueno, ya depende de los modelos. Que es que la comunicación, yo te he dicho, esto es culpa tuya. No, no, a la confrontación no, no, no llega a nada. Al final, porque al final lo vas a tener que hacer, pero hay una crispación allí porque yo, eso, te sientes atacado, me está liando cuando sé que tú me lo has dicho y tal. No sé qué. Sí, no lleva a nada, efectivamente. Pero eh, hay que intentar que sea también consciente de la otra persona de que se ha equivocado y, si, y que no lo repita. Bueno, cuando lo repite una y otra vez, una y otra vez, al final te cansas y dices, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, pues Cuando cambiar, sabes de ¿no? cómo es el animal, también puedes después. Nah. Vale, a, al uno pe... que tengo que cumplir tiempos. Ya, ¿Tengo que cortar ya? <risa> vale, bueno, que a nadie le gusta, que no nos gusta testear. Eh, básicamente eso. Y en lo de mi máquina funciona, y por mucho azul, azul de bobos o de voz que tengamos, en mi container también, esto es verídico y solo una miseria rápida. Eh, ¿Cuál nos ha pasado...? Eh, Ostras, ya tengo esta tarea, venga, entregado. Y el compito dice, ¿lo has probado? Sí, sí, sí, sí, esto está funcionando y tal. Lo inicia y dice, esto, esto, esto no va. No va y no pueden hacer login y tal. Pues no lo han testeado. O sea, al final, testear te da eh, el poder de irte a tu cama tranquilo y mañana hay un paso a producción. Y tienes tus tests todos en verde. A mí me gusta mucho el color azul, ahora desde hace muchísimo tiempo me gusta el verde, porque cuando veo el verde en mis tests, digo, guay, duermo tranquilo. Pero hay un detalle que no se iba a matar un año. Es testear bien. ¿Quién ve el fallo? A ver si tú eres mucho de poner estas preguntas y tal. ¿Quién ve el fallo aquí súper rápido del test? Eh, algo muy sencillo. ¿eh? Eh, falta una aplicación, se le pasa un número, ese número se guarda y devuelve. Y en el test, pues está moqueando el servicio, que puede ser cualquier cosa a que llame, se ejecuta, la... le pasa un 3, ¿no? Se le pasa un 3 y ve el valor que le devuelve la aplicación. Ahí está. Este test es una... No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Y cuántos tests hay así? A montones. No pruebes el, no pruebes el mock. Prueba la aplicación. ¿Cómo se podría llegar a esto? Dar. Bueno, pues al mock si le puedes hacer una verificación de que se ha llamado el safe data con el valor que quieres. Vale. Pero eso a muchas veces no está. Y se hacen test así. Si me pruebas el mock, no me pruebes nada. Porque para conseguir solo cobertura de código en un test no te sirve nada. Mejor tener 50 o 60 que ir a por el 100% que sea una mierda de test. Porque te va, te va, incluso es peor, porque te va a ocultar los marrones que te van a venir después. Porque si lo tuvieras bien hecho, igual el test te detectaba que eso no funciona. Y sin más, resumen mis números. Y como dice el señor maestro Yoda, transmite... Eh, bueno, sí, transmito lo aprendido: fuerza, maestría, ingeniería, pero sobre todo el fracaso. El mejor profesor, el fracaso es. Y eso es lo que he intentado contaros hoy: las miserias, las cosas que a día de hoy he ido mejorando. Intento no repetir, intento. Y nada más. Muchas gracias y.